Uh, uh. ¿Qué pasó, José Miguel? Papá es la Jimenita. Pues contéstale. ¿Pero qué le digo? No te preocupes, güey, yo te ayudo. Contéstale. Ok, hola, Jimenita. Ahora dile que se veía muy bonita hoy. Mi papá dice que te veía. No, no, tú, dile. Ah, te veías muy bonita hoy. Ahora dile cómo te sientes. Mi papá pregunta cómo te sientes. No, ¿cómo te sientes tú? Ah, eh, estoy nervioso. No, así, ¿no? ¿Asustado? No, por dentro. Siento que voy a vomitar. Lájate, no te lo tomes todo tan literal. Lájate, no te lo tomes todo tan literal. Cállate, cállate. No, tú, cállate. No, tú. No mames Me está gritando A ver, dile lo siguiente Ok Ok, dile Lo siguiente No Ah, perdón Dile que se quiere salir mañana Dice mi papá que se quiere salir mañana No mames